Los falsos amigos Cuídate de los falsos amigos Que se presentan con piel de ovejas Pero por dentro es como dice la palabra de Dios Son lobos feroces Que quieren destruir, hacerte daño llevarte por el mal camino los falsos amigos solo están contigo cuando tú tienes el poder cuando tú tienes posibilidades económicas cuando tú le puedes resolver un problema esos son los falsos amigos que se acercan que te abrazan y después te olvidan el verdadero, los verdaderos amigos están siempre, no te utilizan, caminan contigo, te ayudan, te orientan, buscan la manera de darte la mano, pero no se aprovechan de ti, te aconsejan y oran por ti. Que la Virgen interceda por ti y por tu familia. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.